Estimados alumnos, un saludo cordial. Tema de hoy, meiosis. Primeramente, ¿qué es la meiosis? No? Durante la meiosis, cada núcleo diploide se divide dos veces y produce cuatro núcleos. Sin embargo, los cromosomas se duplican solo una vez. Por lo tanto, cada uno de los cuatro núcleos hijos contiene la mitad del número de cromosomas presentes en dicho núcleo. Tenemos dentro de la meiosis, eh, igual que en la, en la mitosis, eh, la profase, pero como la meiosis se da en meiosis 1 y meiosis 2, vamos a tener obviamente eh, la profase en dos, en dos pasos. Durante la profase 1 de la meiosis, se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, seguido del alineamiento de los pares homólogos en un plano ecuatorial, que sería la metafase 1 debido al entrecruzamiento y a la segregación al azar de los cromosomas durante la meiosis el material genético obviamente se recombina ¿sí? lo cual no ocurre en la mitosis la mitosis puede ocurrir en células haploides o diploides mientras que la meiosis simplemente ocurre en las células diploides de los cromosomas aquí lo que podemos ver es una gráfica que nos muestran que la mitosis y la meiosis son dos procesos similares pero en fondo distintos ustedes podrán ver en este ejemplo que tenemos una dotación inicial de seis cromosomas tres pares de homólogos para cada una de las células la una va a entrar en mitosis y la otra va a entrar en meiosis hasta el segundo paso los cromosomas se duplican. Cada uno consta de cromátidas hermanas idénticas unidas al centrómero. ¿Sí? Nosotros podemos ver aquí, pero lo que no ocurre en la mitosis eh, es este apareamiento, donde los cromosomas homólogos se aparean formando tres tetradas, ¿sí? donde se va a producir el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos. Ya lo dijimos en puntos anteriores que los cromosomas homólogos tienen dotaciones de sus progenitores tanto de la madre como del padre en la, meiosis, en la mitosis pasamos directamente a lo que es, eh, los cromosomas, el alineamiento de los cromosomas eh, con respecto de sus cromátidas hermanas en cambio en la, en la meiosis los pares, los pares homólogos se alinean primeramente ¿Sí? luego se separan estos homólogos como podrán ver el arrastre de los cromosomas de los pares homólogos hacia los extremos están llevando la información genética eh, muy eh, diferente que en la mitosis donde igual llevan la misma carga en, para cada célula hija, en cambio en la meiosis debido al entrecruzamiento que hubo entre los cromosomas homólogos la eh, cantidad de adn puede estar variando para cada uno de sus extremos en la mitosis entramos ya luego de la telofase a la citocinesis las cromátidas hermanas se separan y como podrán ver la cantidad de adn es similar en cada una de las células hijas en cambio en la meiosis lo que tenemos eh, los, los tres cromosomas alineados, cada uno con dos cromátidas hermanas. Si se fijan en algunos puntos, los cromosomas homólogos tienen dotaciones en sus extremos de su eh, homólogo que se arrastró a la otra célula. Y luego, estas células, que una vez que han sido alineadas en una, en una célula en células hijas, nuevamente entran en división pero aquí el material genético no se duplica simplemente las cromátidas hermanas van a ser arrastradas hacia los extremos generando cuatro células hijas que van a contener la, la cantidad eh, en mitad del material genético para cada célula naciente aquí tenemos un poco eh, en más detalle lo que corresponde a la meiosis 1 en la profase 1 en el gráfico anterior habíamos visto que ese surge el entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos en la, en la metafase 1 tenemos el alineamiento en el plano ecuatorial de los cromosomas homólogos en la anafase 1 vamos a tener el arrastre de los cromosomas por los centrosomas eh, hacia los extremos de la célula la célula entra en telofase y quedamos con una dotación de, de cromosomas homólogos para cada lado de la célula cabe recalcar que el material genético que se encuentra en cada uno luego del entrecruzamiento en la profase pues contendrá material genético dentro de un cromosoma homólogo de los dos progenitores la célula una vez que pasa por la telofase eh, sufre la citocinesis y nos va a generar células en interfase Qué es lo que pasa en la interfase nuevamente retomamos las fases G1, S, G2 y la fase G0 una vez que hemos obtenido las células hijas en la meiosis 2 estas células hijas con cada eh, información genética va a entrar nuevamente en división tenemos la profase 2 donde ya no hay entrecruzamiento entre, entre homólogos, ya que se encuentran cada célula con los homólogos de la división anterior. En la metafase 2, los cromosomas se encuentran alineados en el plano ecuatorial, pero como no hubo división de material genético, duplicación del material genético, en la anafase 2 las cromátidas hermanas van a ser arrastradas a cada uno de los extremos en cada una de las dos células que iniciaron este proceso y en la telofase 2, lo que vamos a obtener son cuatro células hijas pero con, la, eh, con el material genético reducido hacia la mitad esto es todo y gracias